...muchas gracias por asistir... ...yo soy Eusebio... ...secretario de formación de la Federación de Enseñanza... ...de CGT... ...y os voy a presentar a... ...Jaume Martínez Bonafé... ...de la Universidad de Valencia... <coughs> ...bueno... ...ha trabajado 10 años como maestro... ...y después eh, en la universidad... ...hasta su jubilación... ...pero sigue ahora activo... ...imparte charlas... ...colabora con revistas... Eh, ...educativas... Y, bueno, nos va a hablar de la educación pues como emancipación, es decir, hacia una educación emancipadora. Eh, a mí me viene a la cabeza aquello de instruíos y seréis libres y nada más. ¿Cómo se traduce eso en el aula? Pues eso nos lo cuenta Jaume. Muchas gracias, Jaume. Muy bien. Buenos días a todos y todas. Eh... Um... He de, he de empezar confesándoos que para mí es especialmente emocionante estar aquí esta mañana, porque siendo muy joven empecé a militar en la, contra la dictadura en una célula anarquista de aquellas, también lo he de confesar todo, de aquellas que decíamos, ni Dios, ni amo, ni cenete. Eh, yo creo que me hice maestro por culpa de Ferrer y Guardia, pero también cuando empecé a descubrir que no solamente hubo aquí una guerra, también una revolución, descubrí la experiencia de la CENU, de Puig Elías y de toda la propuesta anarquista vinculada con las escuelas públicas y populares y... Y creo también que mi, mis inicios en lo que podríamos llamar una conciencia de clase tuvieron que ver con un libro, La historia del anarcosindicalismo español de Gómez Casas, que editó la editorial Zig, si no me equivoco, o aquel libro de Diego Abad de Santillán ¿no? sobre el anarquismo español, que si no recuerdo mal lo editó el Ruedo Ibérico, una editorial muy potente que había en París, cuando todavía aquí no podíamos leer si no era buscando en las librerías de trastienda y... Así que eh, de pronto me siento en un espacio de reconocimiento y, y también de no sé, de homenaje, ¿no? a, a, yo cada vez creo más que las biografías son muy importantes. La, la biografía como, como proyección pública de un proyecto político, ¿no? y, y, y bueno, pues eso, ¿no? Que estoy especialmente reconocido en esta mañana, de estar, poder estar aquí esta mañana. Lo que voy a plantearos, no creo que os descubra nada, no voy a inventar nada nuevo, creo. Sí, en todo caso, intentaré recuperar memoria, hacer memoria, buscar las raíces, volver a las raíces, regresar a la raíz de lo que ha sido, de lo que ha constituido un pensamiento crítico, un pensamiento libertario, un pensamiento eh, de cómo podíamos desde, desde políticas de emancipación construir un proyecto educativo que sirviera para la emancipación de los seres humanos. Eh, lo de los desafíos es un poco pedante, porque ¿quién, quién, quién seré yo para desafiar? Pero nada, ¿no? Pero, pero de todos modos sí me parecía que al menos había unas cuantas cuestiones que valía, valía la pena proponer sobre la mesa, ¿no? Yo os he traído estas cinco. Hay muchos otros desafíos que nos encontraremos... Obviamente por el camino, pero me parecía que era que, como mínimo, como mínimo podíamos pensar estas cuestiones. ¿no? ¿Qué significa educar con sujeto, desde el sujeto, por el sujeto? Sujeto, sujeto individual, pero también sujeto colectivo, sujeto político. ¿no? ¿Cómo hacer la educación verdaderamente educativa? Eh, ¿Cómo entrañarla? ¿Cómo situarla en el territorio, en las diferencias, en lo que nos pasa? ¿no? ¿Cómo hacerla pública, pero también popular? Nosotros en, en el País Valenciano decíamos. ...pública, popular y valenciana. Y, y luego me gustaría, me gustaría plantear algo que tiene que ver con la educación más allá de la escuela... ...la educación en la ciudad, la educación desde la calle, ¿no? Y, y como creo que sí me dará tiempo, pues me gustaría acabar con, planteando esta cuestión de la desobediencia... ...porque esto no se, no se construye si, si, si no hay una, una mínima pedagogía de la desobediencia. Bueno, vamos a empezar con la primera cuestión que es la que, bueno, sí, claro, en la, todo esto, las, las diferentes cuestiones, sujeto, emancipación, el entrenamiento, etcétera, todo eso tiene unas traducciones en el aula, con unos saberes, con unas propuestas sobre el currículum, etcétera, ¿no? De eso intentaremos hablar al final. Vale, vamos a la primera cuestión. Para, para, para plantear esta idea de la educación, de la educación con sujeto, yo voy a echar mano de un texto que escribí hace mucho tiempo y que publiqué en la revista Cuadernos de Pedagogía, porque aunque tiene que ver con mi biografía personal, con las historias que me pasaron a mí siendo maestro, siempre me ha gustado plantear el debate eh, desde el texto. Os voy a leer cómo lo explicaba entonces. El texto se titula Ramón, y dice así, Ramón tenía nueve años cuando yo era su maestro en la Escuela Pública de La Pobla de Baibona. ...allá por el final de los años 70... ...aquel niño de cabellos revueltos... ...y rodillas marcadas por los golpes del juego... ...y las aventuras de los huertos... ...estaba prematuramente etiquetado... ...como un desastre... ...como un fracasado escolar... ...así me lo presentaron los colegas... Oh, ...ya verás cuando te toque Ramón... ...así lo certificaba el libro de escolaridad... ...todo manchado... ...y así parecían percibirlo la familia... ...es que Ramón... ...y los, y los vecinos y los amiguitos también... no Yo con Ramón... ...sin embargo... Sin embargo, muy pronto Ramón empezó a ser un niño muy admirado por sus amiguitos y amiguitas de la clase y desde luego también por su maestro. Todos y todas esperábamos ansiosos cada mañana que se abriera la puerta del aula, claro, con unos minutos de retraso, y apareciera Ramón. El chaval sacaba de su maltrecha mochila un papel arrugadito que a menudo adornaba con alguna mancha de aceite, subía la tarima de madera que algún día fue territorio exclusivo del maestro y se ponía a leer. Entonces salían de aquel papel las historias más hermosas, más imaginativas y más divertidas que ustedes puedan suponer. Todos y todas nos quedábamos en silencio, atentos y expectantes, y poco a poco las miradas de las niñas y los niños se encendían con aquellas historietas. Yo aprovechaba aquellos textos libres, aquellas creaciones literarias, para trabajar otro currículum de otra manera. Con Ramón dibujábamos, medíamos, contábamos, discutíamos, escribíamos... Pensábamos, viajábamos, leíamos, cantábamos, sentíamos, aprendíamos. Desde los textos de Ramón recuperé la cultura popular, la experiencia de la vida cotidiana, los deseos de los niños, los proyectos que ilusionaban, los saberes que se dejaban querer, los territorios y las culturas que se dejaban explorar. Yo empezaba por entonces a ensayar la pedagogía freinet y tenía muy claro que la escuela debía estar al servicio del pueblo y no al contrario. Nunca olvidaré además el tierno y, el afectivo y afectivo reconocimiento del grupo hacia este amiguito a que se le otorgó dentro del territorio libre del aula la autoridad de ayudarnos a, crecer, a todos a crecer y a experimentar el verdadero sentido de vivir. Con Ramón entraba en el aula, el sujeto, la biografía, la palabra propia, el deseo. Y yo acababa este texto diciendo, supongo que se dan ustedes cuenta de que no estoy hablando de didáctica, sino de política, de un modo de entender la escuela, el maestro y el currículum nacido del deseo de emancipación, de la voluntad de resistir las presiones de la escuela reproductora de las desigualdades sociales y buscar espacios para ensayar pedagogías libertarias. Fue seguramente ese deseo emancipatorio que me acercó a la intuición y el ensayo de partir y reconocer precisamente lo que la escuela oficial, la del éxito de unos para el fracaso de otros, despreciaba, el fracasado escolar. Bueno, pues... pues eh... Siempre he utilizado, me ha parecido que este texto me servía para plantear esta cuestión ¿no? de, la, de la, la reivindicación del sujeto como sujeto político. La necesidad de reconocer en el aula al sujeto con voz propia, con deseos, con experiencias, con culturas, desde territorios concretos, desde historias concretas, desde biografías concretas. Siempre me ha parecido que no hay educación emancipadora si no hay sujeto, si no hay reconocimiento del sujeto, si no hay posibilidad de trabajar desde el sujeto. Por el sujeto, para el sujeto. Pero, pero no estoy hablando solo del sujeto niño, del sujeto alumno, del sujeto decidle como Estoy aquí también reivindicando al sujeto maestro. Ese maestro que de pronto dice, pero ¿cómo no voy yo a...? Pero ¿por qué no voy yo a hacer esto? ¿Por qué no voy a reconocer? Y, y, y toma en sus manos la posibilidad de otro currículum, de otra manera de entender la escuela, de entender las relaciones, de entender el espacio en el que estamos construyendo otro, otro tipo de entender el saber también. Creo que esta es una cuestión fundamental. No hay pedagogía emancipatoria sin reconocimiento del sujeto. Y este es un reconocimiento político, es un reconocimiento de que sabemos que hay otros y otras enfrente de nosotros con unos derechos, con unas posibilidades, con una, con una manera de entender su vida, su mundo, su tiempo… De construirse desde su propia lengua, desde su propia biografía, desde, su, de su propia, desde sus propias culturas Y eso no se puede negar. Eso tiene que ser reconocido. No se puede silenciar. No se puede solo decir, bueno, sí, yo ya sé que existe. No, no, eso tiene que estar presente como, como uno de los, de los anclajes en la raíz de lo que puede ser una pedagogía para la, para la emancipación. Vamos a la segunda cuestión. Bueno... Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La diferenciación entre... Tengo un vecino, tengo un vecino que, que debe ser un tipo <coughs> tremendamente bien instruido, pueda juzgar por el, los coches que, con los que se pasea por, por el barrio y... Pero creo que está muy mal educado, porque, porque eh, yo me lo encuentro un domingo por la mañana con el chándal, los pinganillos puestos, y cuando me voy a saludar me dice «Ay, disculpa, pero estoy reunido» no es dueña de su tiempo, no es dueño de su vida, es que además a sus hijas se las encuentra todas las noches dormidas ya cuando llega a su casa, porque... Es decir, es un tipo que gana mucho dinero, pero es un pobre, pero es un pobre hombre con una, ninguna capacidad para poder entenderse como sujeto en el mundo, ¿no? para, para poderse pensar ¿no? como, como sujeto en el mundo. Yo creo que, que una cosa es, es la educación como, como valor de cambio, y eso es lo que nos da la instrucción, o creo, o creemos que nos da la instrucción, unas titulaciones, unos saberes y otra cosa es la educación como posibilidad de, de sabernos pensar como seres humanos en un mundo contra, lleno de contradicciones de desigualdades etcétera y, y saber qué, qué papel jugamos en ese mundo y eso es lo que nos tiene que dar la educación la posibilidad las herramientas la capacidad para interpretar para comprender para desde la interpretación y la comprensión intervenir sobre ese mundo y eso es lo, y eso es a eso es, a eso es la, verdadera, la, la verdadera cuando cuando dice bueno o nos dice la Constitución, por ejemplo, ¿no? que la educación tiene un objeto, la, la plena emancipación del ser humano, el pleno de, no dice emancipación, dice pleno desarrollo del ser humano, eh, yo intent, pretendo comprender esa idea con la idea de que, de que no hay desarrollo del ser humano, no es un desarrollo basado en la conversión crítica del mundo en el que vivimos. Esa es un postulado fundamental de Pablo Freire, por ejemplo. ¿no? Es decir, estamos aquí para, para aprender a leer, pero para aprender a leer críticamente el mundo que nos rodea, para aprender a, a sabernos posicionar en ese mundo, para sabernos seres vivos, enteros, activos dentro de ese mundo. ¿no? Eso es lo que nos da la posibilidad de, de cualquier tipo de participación eh, que ayuda a la emancipación. Eso desde luego plantea un debate que no voy a abrir aquí ahora, bueno, o mejor dicho, que sí que voy a apuntar, y que lo podemos discutir si queréis luego, plantea un debate muy serio sobre qué entendemos por currículum. Porque decimos, bueno, la educación ha de ser una educación educativa basada, basada en la posibilidad de emancipatoria, etc. Pero eso plantea la necesidad de pensar el currículum de otra manera. Porque es curioso, no sé si os dais cuenta o lo, hemos, o lo habéis pensado, pero, pero, pero decimos, sí, sí, la educación, pero luego... Pero luego están las matemáticas, ¿no? Y está la lengua, y está la historia, y está la geografía, y está lo que sea, ¿no? Y entonces nos preguntamos, bueno, pero, pero ¿en qué medida esas matemáticas, esa lengua, esa geografía está, está, está a servicio de ese ser humano para ese proceso de desarrollo emancipatorio? O al contrario, no tiene nada que ver con esa, con esa posibilidad. Yo creo que seguimos pensando mucho el currículum fundamentalmente desde una racionalidad técnica. Bueno, esto es lo que hay que enseñar, esto es lo que hay que enseñar. Y, y, y, y, sin embargo, y, sin embargo, la, la cuestión o lo, lo, lo, lo, lo que nos debería interpelar esta idea de una educación e, verdaderamente educativa es saber en qué medida la herramienta del currículum nos sirve para construir desde otra racionalidad, situada en un contexto socio, sociocultural, desde otra racionalidad, qué tipo de culturas, qué tipo de saberes son los que realmente nos ayudan en los procesos de emancipación. Y eso es la interpelación al currículum. Y es curioso porque yo no he escuchado o no he visto demasiada fuerza, demasiada interpelación a, a, la, a las propuestas curriculares. Bueno, te dicen compañeros o compañeras, bueno, es que las matemáticas son las matemáticas. Sí, sí, pero cuando ese niño que te está esperando en la puerta del aula te interpela con la mirada, desde su derecho radical a ser un ser humano educado, eh, eh, nos está diciendo, ¿qué haces tú con tus matemáticas para que yo crezca mi libertad? Esta es la cuestión, este es el debate fundamental. ¿Qué haces con tus matemáticas para que yo crezca en mi posibilidad de ser un ser humano libre y emancipado? Esta es la, la, la cuestión. Y creo que no interpelamos suficientemente al currículum desde una racionalidad que nos desplaza desde lo técnico, estas son las matemáticas, esta es la historia, esta es la geografía, a, a una racionalidad crítica que nos permite decir, sí, pero esto, pero esto para qué, pero esto por qué. ¿Pero esto quién lo ha pensado? ¿Pero esto quién lo ha decidido? ¿Pero esto por qué se ha decidido así? No hay debate sobre quién decide qué. no. Recuerdo en la famosa reforma aquella con mayúsculas y el singular ¿no? de los 90, que de pronto apareció una sociedad de catedráticos de... de, de, no, de ¿qué era? No me acuerdo de qué disciplina muy rara que decía, ¿no? Pero ¿cómo no va a haber una asignatura? Entonces, el debate es cuánto más de esto, cuánto menos de lo otro, ¿no? Este es el debate, fundamentalmente, que se sitúa sobre el currículum. Más, más de estas materias, menos de estas otras. Vamos a incorporar esto, ¿no? Cuando aparece algún tipo de propuesta, por ejemplo, la posibilidad de aprender a, a estar en la ciudad, a vivir desde... En de, de, de, bueno, eso tendría que ser una... Una, una nueva asignatura. Es decir, incrementamos la, la, la disciplinaridad, incrementamos la parcelación, saberes separados de la experiencia cotidiana, etcétera, etcétera. En fin, simplemente dejar apuntado esto. Eh, creo que cuando hablamos de educación educativa tendríamos que acabar concretando esto en, y si eso, ¿qué, cómo, qué supone el currículo? en un nuevo currículum? En un nuevo debate sobre el currículum. Pero hay otra cuestión todavía, ¿no? Con esto de la, de la educación y de la educación para la emancipación, y es, ¿qué pensamos que es lo que realmente nos educa? Porque, fijaros, siempre hay, siempre hay una idea, y es la idea de la salvación. No sé si lo voy a saber explicar bien, pero, pero es la idea de, de la búsqueda de una verdad que nos salva. Con Santo Tomás y las primeras escuelas, pues era, era el debate entre la creencia y la ciencia, no y, y entonces dice, no, no, lo que nos salva es la creencia, y, y ahí todo el tema de los monasterios... Y... Vale, pero de pronto aparece el Renacimiento y dice, no, no, lo que nos va a salvar es la ciencia. Y llega la enciclopedia después, y entonces, hay siempre algo externo a nosotros, distinto a nosotros, fuera de nosotros, que nos dice qué que que es, que es lo que nos tiene que salvar. Y entonces, lo que, lo que yo me pregunto, lo que yo os pregunto, lo que yo planteo como debate es, ¿cómo pensamos lo que realmente es un saber de, de, de, de emancipación que tiene que ver con nosotros mismos, con nosotras mismos, con lo que nos pasa a nosotros?, no con lo que tú dices se me vas a salvar ¿no? Porque siempre hay algo externo, o sea, por eso... No, pero, ¿cómo no, pero cómo, no, ¿cómo no vas a estudiar esto? Si esto es lo que... ¿Pero por qué? Es decir, eh, son estos debates de raíz que, son, que me parece que son los que están mmm, bastante... Obviados. Me parece que vivimos... Y desde luego ahora, en, en, en esta época, esto se subraya mucho más lo efímero, lo superficial, lo rápido, lo inmediato, que nos impide detenernos, hacernos preguntas como estas, ¿no? Pero tú, cuando dices que te va a salvar a, me va a salvar a la ciencia, ¿a qué te estás refiriendo? Porque yo ya sé que, que si no sé explicarme científicamente el mundo que me rodea voy a tener dificultades, pero, pero una cosa es... Saberme explicar científicamente el mundo que me rodea, y otra cosa es el modo en que tú crees que a mí me va a sobrar la ciencia. ¿no? ¿Por qué no nos preguntamos estas cuestiones? Y desde ahí una transformación radical del sentido que debería tener la educación y, por tanto, la institución que la, que la promueve, que la difunde, que, y, a la, y a la que da el derecho y, a, y desde la que se otorga el derecho, que es la escuela. ¿no? Bueno, dejar apuntadas algunas de estas cuestiones. Y si luego, bueno, pública, popular... Yo digo valenciana, pero también aragonesa, pero también... Es decir, eh, ¿qué es esto de la educación pública? Hay una, hay una, una idea... Empiezo por una imagen que, que yo recuerdo las famosas eh, manifestaciones de la marea verde en favor de la escuela pública en ese proceso salvaje de, ¿no? de, de cuestionamiento de lo público, etc. Y yo me preguntaba... Bueno, primero, ¿qué importante es salir a la calle y defender la escuela pública? Claro que sí, claro que sí. Pero, ¿pero ¿qué es la escuela pública? ¿Es un servicio? ¿Es un... Yo, yo recuerdo, en la misma aquella época en la que iniciamos, nos iniciamos, en los movimientos de renovación pedagógica, que uno de los debates radicales, fundamentales, que teníamos entonces, y que habéis tenido muchos de vosotros y vosotras también, durante mucho tiempo, es lo, la diferencia entre lo estatal y lo público. Eh, es, es, ¿Es realmente la escuela pública, la escuela, es, es realmente, nos conformamos que con la escuela pública sea un, un servicio, un espacio que se otorga desde el Estado para que se distribuya un proceso, una propuesta educativa, una propuesta curricular, etcétera? etcétera ¿O empezamos a pensar, que la, a pensar que la escuela pública, como escuela de pueblo, es una escuela que nace de pueblo, que se construye con el pueblo, que se construye desde el pueblo, donde ese maestro, ese funcionario, es el servidor de la asamblea, en aquel sentido hegeliano, ¿no? que ese funcionario, el que sirve al pueblo, el que está en el pueblo, el que está con el pueblo. Y por tanto, la escuela pública tendría que ser otra cosa distinta, un servicio por que, por que, que, que, que nos otorga el Estado y que dice, bueno, esto es otra cosa distinta. ¿Cómo pensamos esta otra cosa distinta y cómo la vamos construyendo? Eh, hace unos años, en el movimiento de renovación pedagógica en el que yo milito, eh, eh, planteamos una investigación que fue muy potente en aquel momento donde nos preguntábamos lo siguiente ¿cómo se, vive, ¿cómo se vive la democracia en la escuela? porque ya sabemos que funciona hay ampas, hay claustros y hay unas reuniones y tal, pero luego te encuentras con un tipo, que, de amigo, colega por la calle que dice oh, estoy muy contento porque en mi escuela casi no se hacen reuniones a ver, esto claro, ya te entiendo pero, pero, pero entonces ¿Dónde está lo público? ¿Dónde está la construcción colectiva? ¿Dónde está la comunidad? ¿Dónde está? Eh, eh, yo tengo una experiencia hermosísima ¿no? de, en la época de la transición en la comarca en la que yo estaba trabajando porque eh, cada 15 o 20 días nos reuníamos a las 10 a las 11 de la noche en un comedor de una de las escuelas gente que bajaba de la sierra maestros y maestras pero también padres y madres, pero también algún concejado progre que de los que había por la comarca, pero también alguna... Es decir, era, era, no, no, no, no nos reuníamos en tanto que maestros o, o, o padres o concejales, éramos gente que en aquel momento no, queríamos pensar cuál era la escuela que queríamos construir para la democracia. Y estábamos una, un par de horas con el bocadillo debajo el brazo, eh, con la cerveza encima de la mesa, pensando qué escuela queríamos... Y era hermosísimo porque no, no lo hacíamos desde esquemas corporativos, sectoriales, lo hacíamos como, como ciudadanos y ciudadanas que queríamos pensar la escuela del futuro. Y, y, y soñábamos con esa escuela y había un deseo de esa escuela. Había un deseo de esa escuela, y ese deseo era la herramienta política que nos, nos movía a esos... Bueno, yo todavía estaba, Viviana, pero, pero, pero recuerdo a aquellos compañeros y compañeras que bajaban de la sierra y que se la jugaban a las 12 o la 1 de la madrugada, subiendo por aquellas carreteras infames hacia su lugar de vida donde tenían que seguir dando clase al día siguiente. Pero había un deseo, había una fuerza política que nos decía, esta es, esta es la construcción que queremos, que queremos para el futuro. Y, y eso devino luego ampas... No habían en, este, en esta anécdota que os cuento, no, había, no existían las AMPAs todavía. Eso de vino, luego AMPAs, de vino claustros, de vino... Y entonces en la, en la investigación que iniciamos nosotros nos preguntábamos, bueno, puede que la democracia funcione, pero no sé si se vive, porque los padres y las madres acuden todos y todas a, a las reuniones de cuando convoca la maestra en educación infantil, pero casi no viene nadie. Yo era miembro del consejo cuando, en secundaria cuando mi hija en el instituto y allí no venía nadie a, a, la, a, la, a la reunión. ¿no? ¿Qué está pasando para que poco a poco eh, nos, nos, se desplace el interés, se desplace el deseo, se desplace la necesidad de estar juntos discutiendo qué, qué está pasando en las escuelas? ¿no? Bueno, pues esta es, la, esta es una cuestión. ¿Cómo hacemos pública la escuela pública? ¿Cómo volvemos a la comunidad, a lo comunitario, a recuperar ese espacio en el de, en donde todos y todas discutíamos, hablamos, soñamos, deseamos un proyecto de escuela construida entre todos y todas? Esta es una, una, una... es decir, hay un desafío básico, ciertamente, hay que defender el servicio público de educación, pero hay también una discusión y un debate pendiente, y es ¿qué es eso del modelo de escuela pública? ¿Cómo construimos el modelo de escuela pública y cómo lo hacemos popular? cómo lo, lo, lo enraizamos, lo, lo, lo, lo situamos ¿no? en, el, en, el, en el pueblo. ¿no? Creo también que hay otra cuestión a, a comentar, a discutir, ¿no? y es esta idea de, porque a veces me encuentro, sobre todo, por ejemplo, en muchas propuestas que tienen que ver con innovaciones, etc., en la idea de, de es como si las ideas surgieran de una ideología, pero muchas veces... Muchas veces hay una, hay una cosa que está en la raíz ¿no? y, es, y es el derecho. Y si os dais cuenta, la escuela pública, la escuela pública es el único, lugar, el único lugar en el que un sujeto, un niño o una niña, tiene el derecho a, a encontrar una educación que lo emancipe, que le dé fuerza, que le dé empoderamiento, que le dé capacidad para hacer una lectura crítica del mundo en el que está viviendo. Es el único lugar. La familia puede ser o no. La calle, la ciudad, puede ser o no. Pero como derecho, como posibilidad, como derecho, el único lugar en el que, en el que se encuentra ese, ese niño, esa niña con ese derecho a, es, el de, es el de la escuela, la escuela pública. Es la que le debería garantizar el derecho a encontrarse con ese proyecto educativo emancipador. Vamos a la siguiente. Bueno. Una, este es otro desafío, situar la educación entrañada, situada en el territorio y en el reconocimiento también de las diferencias y en el deseo que decía hace un momento, ¿no? frente a los estándares culturales, nosotros hablamos de la, en, allá de la, la escuela arreglada al medio y de la escuela arraigada en el entorno. Este fue un principio fundamental de la pedagogía libertaria, de la pedagogía freinet, eh, esa idea de... La segunda es cómo, cómo problematizamos lo que nos pasa, cómo la escuela ha de ser un, un espacio y una herramienta también para, la para el aprendizaje de la problematización, de la, de la de construcción de saberes que nacen de la problematización de la, de la experiencia propia, de la experiencia concreta, de lo que nos está pasando a nosotros y a nosotras, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacemos desde eso que Moren llama el pensamiento complejo, ¿no? o creo que era aventura de Sousa, ecología de saberes, cómo buscamos formas de integrar conocimientos, saberes que nos ayudan en ese proceso de, de emancipación. El proceso situado es también un proceso plural. Por ejemplo, yo me recuerdo aquel momento en el, que, en el que apareció en los años 90, os decía antes, la, no sé si os recordaréis muchos de vosotros, la reforma, la reforma con mayúsculas y en singular. Pero es que frente a aquello de la reforma con mayúsculas y en singular, en aquel momento estábamos viviendo reformas en minúsculas y en singular, y en plural, mejor dicho. Por ejemplo, eh, la escuela de unas compañeras de, del movimiento de relación pedagógica nuestro, estaban, tres compañeras de ese movimiento, estaban eh, esforzándose enormemente por ver si era posible hacer de su escuela algo, un espacio algo menos machista, algo más feminista, algo más basado en el reconocimiento de la... Eh, y, y, era, y era un esfuerzo, era una, y consiguieron, al final consiguieron que hasta el Bedeo, que era un tipo, eh, pues eh, des desarrollara estrategias para hacer que esa escuela fuera algo menos machista, un poco más feminista. ¿no? Y nosotros, una, unos kilómetros más allá, estábamos en un seminario donde estábamos discutiendo sobre si sí o no a los deberes, a los deberes en casa. ¿no? Eh, y un poco más allá, en otra, en otra comarca, había un grupo de maestros que estaban eh, investigando sobre cómo eh, eh, eh, desarrollar materiales curriculares basados en, la, en, en las programatizaciones de la comarca, en, las en lo que pasa en la comarca, materiales curriculares basados en la, en la cultura, en las historias de la comarca. Es decir, había, había eso que, que, que llamaba hace un momento reformas en minúscula y en plural, pequeñitas, concretas, es muy... muy pero, pero muy entrañadas en nosotros y en nosotras. Era lo que nos interesaba, era lo que nos preocupaba. A mí y, con, y conmigo, a otros colegas, nos preocupaba eso de poner deberes para casa. Pero es que en otro lugar nos lo que, lo que preocupaba era, era cómo hacer la escuela más arraigada en el entorno. Y es que en otro lugar lo que preocupaba era el feminismo en la escuela. Y en otro lugar preocupaba... Y desde esos, esos, esos muchos y múltiples y plurales iniciativas de cambio, de transformación, de renovación, pues íbamos construyendo la posibilidad de otra escuela pública, de otra escuela popular. Bueno, pues de pronto llega la reforma. nos dice, hombre, ahora os vais a enterar. Ahora sí que por fin vais a ser constructivistas, vais a saber... Recordar aquello, ¿no?, del constructivismo, con cursos acelerados, claramente conductistas. Siéntate ahí que te voy a hacer constructivista en cuatro días, ¿no? Era una cosa absolutamente tan estúpida que ya nadie se acuerda de eso. Pero ¿sabéis cuánto dinero? ¿Y cuánto esfuerzo? ¿Y cuánto tiempo? Yo recuerdo perfectamente, una de estas tres compañeras era la directora de la escuela. La, la, la, la enorme duda, el miedo también... Y la enorme dificultad con la que se enfrentaba esta mujer, que después del de enorme esfuerzo de intentar hacer que su escuela fuera algo menos machista, de pronto, de, de pronto llega a la inspectora y dice, no, no, el PCC. Y entonces yo además lo escribo así, PCC, porque una cosa, ojalá fuera un proyecto curricular de centro, en el mejor sentido, o en el sentido más radical de esa palabra. Pero aquello no era ni proyecto curricular, ni de centro, ni, na, ni de nada. ¿no? Era el PCC, que además lo podías copiar de, desde los, los, aquello que me mandaban las editoriales. Bueno, pues, pues, pues aquella mujer se enfrentaba al dilema de, de, que, de que la inspectora me presiona a hacer el PCC y mis compañeros y compañeras lo que quieren es que seguir con el proyecto de escuela que estamos intentando construir entre nosotras. ¿no? Y ese era un dilema. Es decir, que la, la, la, la educación situada y entrañada, para mí tiene que ver también con la posibilidad de, de reconocimiento de la pluralidad. Y desde la pluralidad, la posibilidad de, in, de iniciar y de experimentar múltiples formas distintas de, de querer cambiar la escuela. No hay un modelo único, o no debería haber un modelo único. Y por tanto, si no hay un modelo único, hombre y mujer, lo que sí que hay, desde luego, es un modelo público y por tanto discutido públicamente. Es decir, esos movimientos de relación pedagógica, que en un lugar discutíamos los deberes, en otro lugar el feminismo y en otro lugar la reglamento de la escuela media, teníamos un espacio público y horizontal donde compartir estos saberes y estas experiencias que eran las escuelas de verano. Y las escuelas de verano eran eso, ese espacio horizontal, público y abierto, en el que contrastábamos lo que yo digo sobre los deberes, lo que tú dices sobre tu escuela, lo que tú cuentas sobre tu experiencia, lo que aquello construyes desde su otra escuela. Eso era la, la, el, el, el cambio, ¿eh? o, ahí, o, o, por eso, o por esa vía de yo el cambio, la, la posibilidad de, de, una, de un espacio abierto, de un espacio plural, en el que poder discutir públicamente los proyectos, de, de, de, los intentos de, y los proyectos de cambio, ¿no? Bueno, esta es, otra, esta es otra cuestión fundamental. Una cosa es la escuela, y la escuela, y el currículum en la escuela, pero parece como que, que la educación esté exclusivamente, muchos de los debates que tenemos entre nosotros, es interesante porque, bueno, uno de los debates que, que hemos tenido en los movimientos de renovación, y en mi caso particularmente en los movimientos de renovación, es la idea de, de cómo escapar... De, de culturas de compromiso de la militancia que se encierran en lo corporativo. Los maestros y las maestras discutiendo desde los maestros y las maestras sobre los maestros y las maestras y sobre lo que hacen los maestros y las maestras. Cuando hay múltiples formas y múltiples espacios y múltiples proyectos y múltiples iniciativas desde las que se construye una idea de escuela y de educación, y de educación más allá de la escuela, y desde, esa, y desde esos espacios múltiples y diversos eh, la necesidad del diálogo, y ese diálogo rompe con lo corporativo, lo rompe con lo estamental. Bueno, pues, pues uno de los, esos espacios es el tema de la ciudad. Mirad, yo en clase utilizaba a menudo escenarios, los llamábamos así, textos que me inventaba o que escribía, para abrir o a partir de ahí provocar el debate. Os voy a leer eh, la, historia, la historia de Julia, que, que lo titulaba El mercado común global en la etiqueta de una camisa. Y dice así, Julia lleva puesto un vestido fabricado en México, importado por una empresa textil de granollers, cuyo precio se exponía en cuatro monedas diferentes y comprado en una tienda que dispone de ese mismo modelo en sucursales distribuidas por las principales ciudades del planeta, con un logo fácilmente identificable por ciudadanos de culturas, lenguas, costumbres y economías muy dispares. La tienda está instalada en un shopping mall de una, una gran superficie comercial, que repite su estrategia arquitectónica en otros shopping mall de ciudades pertenecientes a continentes distantes miles de kilómetros. La niña camina hacia su casa en el estarradio de la ciudad, donde acaban de inaugurar otro gran centro comercial con el nombre de Plaza Mayor. Esto aquí me detengo porque es que esto es una provocación increíble, porque es que existe en, en una ciudad eh, cerca de Valencia, en Candía. Y entonces tú te a las afueras de la ciudad una cosa que se llama Plaza Mayor y tú dices... Pero bueno, pero si la Plaza Mayor es ese lugar de encuentro, de relación, de espacio de, de intercambio construido en el... Y de pronto, y de pronto me encuentro un, una gran superficie comercial allá en medio de la huerta que le llaman Plaza Mayor. En fin, bueno, pues la niña camina hacia su casa en el radio de la ciudad donde acaban de inaugurar otro gran centro comercial con el nombre de Plaza Mayor. Se detiene ante el último graffiti de sus colegas del instituto y al ver que la luz del sol se perdía en el crepúsculo, evita pasar por una plaza solitaria con grandes columnas que dejan invisible una porción importante del espacio. Viene observando contrariada los nombres de las calles porque no pudo identificar ninguno dedicado a una mujer. Al pasar junto al parque observa que en un rincón apartado un par de mendigos colocan unos cartones sobre la hierba a modo de colchón. Camina deprisa porque llega con retraso a una reunión de un grupo de jóvenes del barrio que han constituido una coordinadora en defensa del parque amenazado por una recalificación urbanística que lo convertiría en un par de altas torres dedicadas a oficinas. A fondo se escucha constante y monótono el ruido de los motores de los vehículos que inundan las rondas que circunvalan la ciudad. Bueno, este era uno de los escenarios que utilizamos en el aula para dialogar sobre el modo en que constantemente estamos aprendiendo, alfabetizándonos en un determinado discurso independiente o desconectado de marco curricular. Bien, da, da igual. Eh, yo acababa este texto diciendo: Pues nada, pues nada. Como no hay materia curricular en la vida cotidiana, si quieren ustedes, a Julia le compramos unos cuantos libros de texto y le ponemos un montón de ejercicios para que los haga cuando acabe la reunión. Bueno, pues esta es la cuestión. ¿Cómo no convertir la experiencia de la vida cotidiana, las contradicciones de la vida cotidiana, las historias que nos pasan en la vida cotidiana, los, lo, en, en el verdadero currículum? Es decir, ¿qué significa el nombre de un centro comercial? ¿Qué significa la...? Mira, hay otra, hay otra imagen que planteo cuando, cuando me interesa discutir esta idea de la educación en la ciudad. Imaginaos un viernes por la tarde un grupo de jóvenes, adolescentes. Queda a las puertas de un gran centro comercial para pasar el rato, un par de horas o tres. Eh, caminarán por las calles del centro comercial, eh, discutirán, se enamorarán, se desabonarán, se enfadarán, se desafadarán, se empujarán, se reirán. Y en ese proceso, en ese proceso de relaciones, de construcción de relación, hay, una, hay un proceso mediado por la omnipresencia de la mercancía. Y desde la omnipresencia de la mercancía, una teoría del cuerpo, de la sexualidad, de la alimentación de la familia, del viaje, del vestido, de, de, de, de las múltiples cosas que nos interesan y que nos ocupan en la vida cotidiana. Y ese texto interactivo, ese texto interdisciplinar, ese texto interrelacionado, ese texto eh, está escrito por el capitalismo de consumo. Y mientras la escuela allá, afuera, Mientras la escuela fragmenta y separa los saberes y los disciplina y los distancia de la vida cotidiana y de la experiencia cotidiana, el centro comercial pone en relación esos saberes, los convierte en, en, en, en, digamos, en, el, en el esquema de interpretación fundamental con el que queremos pensar nuestro mundo. He de ser así, mi cuerpo ha de, de ser así, así ha de ser mi alimentación, así ha de ser, así ha de ser, así de ser así, de ser, así quiero que sea. ¿no? Bueno, ¿cómo no pensar esto como un proyecto curricular? ¿Cómo no pensar en la ciudad...? como, un, por ejemplo, un centro comercial. Yo tengo una imagen, no he no traído, creo, no he no traído, eh, pero recuerdo en un viaje por la Toscana italiana, la visita a San Gimignano, eh, una, a Domo San Gimignano. Bueno, yo cuando entro en aquel, en aquel espacio donde todo está dibujado, donde todo, donde todo aquello que tienes que saber, donde todo aquello que te salvará, donde todo aquello que tienes que saber que te puede perjudicar o que te puede salvar, que te puede, que te puede llevar al infierno, que te puede llevar al cielo. Es decir, todo lo que tú tienes que saber, lo que te interesa saber, está re reducido, enclaustrado en las paredes del Duomo, en las paredes de la catedral. Bueno, pues si las catedrales eran los libros de texto de la Edad Media, y como no se, había, no se sabía leer, pues todo estaba a través de un lenguaje icónico, los dibujos, etc. Por eso el duomo está lleno de esos enormes dibujos donde todo, todo está perfectamente dibujado para que tú lo entiendas y lo interpretes. Esto es lo que te salva y esto es lo que te condena. Bueno, pues si las catedrales fueron los libros de texto de la Edad Media, yo creo que los grandes centros comerciales son los libros de texto de la Edad Contemporánea. Ahí es donde está, donde está estructurado el saber de lo, que, de lo que uno cree que le va a salvar o que le va Y está Y mientras tanto, ¿qué dice la escuela? La escuela podría plantarse frente al centro comercial y frente a la puerta del ayuntamiento y decir al alcalde que, re, que regule de alguna forma los mensajes curriculares de la ciudad y decirle al centro comercial que atención porque le vamos a, a, a, a montar un análisis crítico. Por eso yo creo que el currículum básicamente tendría que ser, yo lo diré en términos así un poco más académicos, un análisis del discurso. Es decir, a mí me parece que el verdadero currículum, el currículum para la emancipación, el currículum que nos tendría que a, a, a ayudar a, a buscar lecturas de emancipación, es aquel que, di, que dice, ¿qué hay aquí detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en la trastienda del texto? ¿Qué hay más allá de lo formal? ¿Qué hay más allá de lo, de, lo, de lo que me enseñas? ¿Cuál es el discurso con el que construyes un tipo de, de conocimiento que, que yo creo que va a constituir mi, mi proceso de salvación, de salvación, mi proceso de... de entonces, y, y, bueno, esto es Freire y Freire, dice, y, y Freire es eso es decir, la, la, aprender a leer y aprender a leer es decirle al centro comercial, ahora yo te voy a, a interpretar, y desde la interpretación eso ya no sé eso sí, sigue siendo Freire ya no sé si, si, pero desde la interpretación una acción pero esto pasaría por eh, entrar en las políticas de la de la desobediencia, aunque esto a mí me gustaría plantearlo también desde otra perspectiva. Vengo observando, ya jubilado, ya jubilado, pero con mucho contacto todavía con mis compañeras y compañeros en la escuela, que si yo me quejaba de la burocracia en la escuela, el incremento de la norma no solo en la escuela, también en la sociedad, eso lo estoy viviendo yo mismo, el incremento de la norma, el incremento de, lo que, de, de la, de la burgundización de la vida cotidiana es, es, es, es creciente. ¿no? Bueno, pues, pues desde, esa, desde ese proceso creciente de incrementación de la norma, de la norma jurídica también, eh, la imposibilidad de, de tomar partido y ¿no? de, de, de, de, de regresar a la primera de las diapos que os he puesto que es la reivindicación del sujeto. Creo que la la, la burocratización de la, de la vida cotidiana, la juridificación de la vida, lo que impide es que tú, tú, tú tengas, ¿cómo decirlo? No? Tiempo sería lo formal, pero es obviamente más allá del tiempo, esa voluntad, es el deseo, de decir, bueno, es que, yo, es que yo quiero hacer otra cosa. Y ese yo quiero hacer otra cosa plantea, plantea otra, otra manera de entender. Eh, eh, yo creo que, que ese, ese incremento de la cultura burocrática y también el olvido y el desprecio a la cooperación, a la, a la construcción desde los espacios horizontales, de, eso es lo que, lo que incrementa la individualización, la sumisión a ese proceso de individualización. Y desde ahí, eh, la, la, el predominio de, de una tecnología que nos impide ser nosotros. Por eso, por eso eh, solamente es posible la desobediencia. Es decir, bueno, por ejemplo, siendo maestro en los inicios de los, de los 70, llegó un día la inspectora y nos dice no hombre, pero, pero hay que ser científicos ¿Cómo no, cómo, no habéis, ¿cómo no habéis aprendido? y nos puso, nos sometió a unos cursos intensivos de, de de programación para aprender a programar por objetivos operativos yo entonces ya era un joven maestro freinet y, y salía mucho al campo trabajaba a la escuela por a, a investigación pero, pero, pero tenía en la mesa Tenía en la mesa, en el cajón de la mesa, una, una programación que decía, dado un campo de naranjos de tres hectáreas y medio, el alumno será capaz de identificar con un margen de error de tres o no sé qué, cualquier chorrada. Da igual. Era, yo, yo tenía el papel con el que le iba a la mostrar, a, mostrar a, la, a la inspectora si la inspectora me pedía la norma, lo jurídico, lo que, pero, pero hacía otra cosa me marchaba al campo y buscábamos en el campo lo que, aquello que nos inquietaba, las preguntas que podían suger, su, su, su, suscitar los alumnos, los objetos que nos sorprendían, las historias que nos, que nos interesaban en aquel momento trabajar o investigar. Eso era. Pero es curioso, eh, cuando ya estábamos todos colonizados con aquello de la, de la pedagogía por objetivos, llegó la, eh, aquello que os hablaba hace un rato de la reforma con mayúsculas y en singular, llegó constructivismo, y dijo, no, sentaros ahí que os voy a hacer constructivistas, tal... Y cuando ya parecía que, cuando ya nos habíamos olvidado de construir, llegó, llegan las competencias, ¿no? Y regresamos de algún modo a, a la historia de los objetivos operativos. Ya está bien, ¿no? De que os estéis bombardeándonos continuamente con inventos que están fuera de nosotros, ¿no? Cuando, en mi experiencia particular, pero después en mi propia investigación ya en la, en la universidad, lo que he visto es que básicamente nosotros y nosotras lo que hacemos cuando, cuando entramos en el aula es pensar en lo que vamos a hacer, en lo que estamos haciendo y pensar desde la cualidad de lo que hacemos, es decir, pensar desde la cualidad de la actividad. Básicamente lo que hacemos, yo lo que tenía y lo que tenemos muchos de nosotros y nosotros es una carpeta, o ahora eh, las carpetas informatizadas si queréis, pero es un, el, donde lo, lo que tenemos es disponemos de un montón de recursos y unos criterios para recurrir a esos, a esos recursos, para ver en qué sentido y de qué manera hacemos las cosas lo mejor posible desde, en cada momento, en función de lo que nos pasa en ese momento, de lo que nos interpela en ese momento, de las historias que suceden en ese momento. Y eso es pensar desde la cualidad de la actividad, desde el sentido de la actividad, y más allá del sentido de la actividad, el sentido en la línea de los desafíos que he venido proponiendo esta mañana. ¿no? Esta es la cuestión. Y cómo aprendemos a pensar desde nosotros mismos y desde nosotros mismos sobre el sentido de las cosas que hacemos, sobre la cualidad que tienen las cosas que hacemos y sobre cómo las podemos defender públicamente. Por eso, recuperaba de nuevo hace un rato esos espacios horizontales, esos espacios de las escuelas de verano en los MRBs que lo que nos permitían era poner en común… En un espacio público, aquello que, no, que, que, que habíamos experimentado, que habíamos ensayado, que nos pasaba en las aulas, en nuestras aulas, y que nos pasaba y los proyectos que iniciábamos en, en, la, en, la, en las escuelas. Esta es la cuestión. Por eso, eh, vincular la, esta idea de la educación para la desobediencia también vinculado con el, la idea de la autonomía, de la autonomía profesional. ¿no? Bueno, esto. ¿Con qué saberes? Esto es, lo, es el debate sobre el currículum que os plantea al principio, pero, pero yo, creo que, yo creo que lo voy a dejar, sí, os, voy a, os lo voy a plantear a vosotros. ¿Cómo podemos ayudarnos a profundizar y concretar estas propuestas? Es decir, en vez de, vamos a dejar un rato, si os parece, para que frente a la, a la idea de con qué saberes, con qué estrategias, con qué herramientas, vamos a mantener estos interrogantes, con qué vida en las aulas, esto, os lo he señalado al principio, era el debate sobre el problema del currículum, pero vamos a dejar que esto forme parte de lo que podría ser un debate entre nosotros, si tenemos, un, no sé cómo estamos de tiempo, pero si tenemos unos minutos, que lo podamos discutir entre todos y todas. ¿no? Me gustaría, de todos modos, acabar antes, eh, por eso lo he, querido, lo he dejado aquí anotado como la pedagogía del deseo, con una historia que me ha parecido que, de algún modo, sintetiza gran parte de lo que de lo que puede ser esta idea ¿no? de una educación para la emancipación, y de lo que, de alguna manera, si yo quisiera sintetizar lo que he querido o intentado plantear esta mañana con estos cinco desafíos, ¿cómo lo sintetizo? Bueno, pues voy a intentar contaros esta historia, ¿no? que tiene que ver también con mi propia biografía profesional y personal. Es curioso, pero a medida que me he ido haciendo mayor, cada vez me doy cuenta de que los saberes que más me creo, aquellos que me... Custa más defender en público, son aquellos que nacen de lo que a mí me ha pasado y de lo que yo he podido aprender de lo que a mí me ha pasado, ¿no? Sin, sin ignorar y sin despreciar los libros que son en los que me he ido apoyando para entender también lo que a mí me ha pasado. Pero, bueno, pues, eh, la historia tiene que ver con... Yo era estudiante en, en el instituto y recibí un importante premio de poesía. Yo había escrito un poema a ese cuadro hermosísimo de Picasso, el hombre de la guitarra de la época azul de Pablo Picasso. Bueno, yo siempre atribuí ese premio a que estaba profundamente enamorado de mi, de mi profesora de literatura. No, yo, yo creo que todo el mundo estábamos esperando que entrara aquella mujer por el aula y pusiera a pasear sus palabras por nuestras cabezas, porque aquello era una auténtica caricia, era un auténtico placer estar, estar escuchando a aquella mujer. ¿no? Unos años después, ya estando yo en la escuela, les hablaba a mis alumnos de la de la generación de 27, de la, de la Residencia de Estudiantes, de la Barraca, de García Lorca. Siempre me ha, me, ha, me, me ha emocionado la imagen imaginada de un desayuno en la Residencia de Estudiantes de Buñuel, Dalí, Lorca. Eh, ¿De qué hablarían aquellos jóvenes? Eh, es, era, qué, qué explosión de creación, ¿no? de creatividad, de posibilidades truncada ¿no? Por la, de, de estos tipos... En, ¿De qué hablaban aquellos hombres? ¿No? ¿Y, y, y Falla, un poco más mayor, paseando por los pasillos. Bueno, no sé, da, da, da igual. Lo que pasa es que yo estaba, estaba hablándoles a, a mis alumnos de, de los, los poetas de la República y, y, un, y se me acerca Pepín, un chaval, y tímidamente me da un papelito así, dobladito, arrugadito, y, y me mira, y aunque las estaturas eran muy distintas, la mirada era horizontal y me mira y me dice... Voy a ser poeta, quiero ser poeta. Y, y unos años después, en una escuela de verano, Maite Larrauri, la filósofa, me pasa un texto de, de, de Barthes, el semiólogo francés. Y Barthes tiene un texto precioso que se titula O Seminé, el seminario. Y Barthes dice, ¿qué pasa en el seminario? Era un encuentro de profesores y estudiantes en el seminario francés, en la Sorbonne. Y dice, bueno, allí no hacemos ni enseñanza ni aprendizaje, allí lo que hacemos es maternaje. ¿Y qué es el maternaje? Dice Barthes. ¿no? Dice, bueno, pues, pues, ¿cómo enseña una madre a caminar a su hijo? No, lo, no le construye una teoría de caminar, no le dice, mira, considerar un proceso inestable, por el que una, no, tampoco hace un taller. Y le dice, fíjate, hace otra cosa. Coge a su hijo en, en brazos, lo deja apoyadito en la pared de enfrente, retrocede unos pasos, lo mira a los ojos y le dice, ven. Y el niño corre hacia la madre apoyado en los invisibles hilos del deseo. Bueno, cuando yo encuentro esa imagen de bars ¿no? el niño corre hacia la madre apoyado en los invisibles hilos del deseo, y lo llama el maternaje, dice, y eso es lo que hacemos en el aula, el maternaje, yo entiendo el sentido profundo que tiene una, una educación que emancipe, es esa que provoca el deseo, que provoca la necesidad, la fuerza para estar ahí, para estar juntos, y para desde ese estar juntos, en ese espacio horizontal, en esa relación horizontal, en esa mirada horizontal, desde ese estar juntos en esa mira horizontal, construir juntos un proyecto que nos ayude a emanciparnos a todos y a todas. No solo los maestros y las maestras a los niños y las niñas, también los niños y las niñas a los maestros y las maestras. ¿no? Bueno, pues esta es, esta es la, de alguna manera, una, una pequeña síntesis de lo que podría ser parte de las cosas que os he querido plantear esta mañana. Pero espero que tengamos, todavía no sé cómo estamos de tiempo, unos minutos para poder discutir todo esto, porque como os decía al principio... Esto debe ser una celebración de la palabra y la celebración de la palabra pasa por la posibilidad de diálogo. Si no, esto es puramente unidireccional y sirve para poco. ¿no? Pues gracias. gracias.